a una llamada, pero bueno, ya está con. Haga otra llamada. Tenemos otra llamada, ¿ok? Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Se cayó. Se cayó, parece. Y se cayó de la mesa. Se cayó literalmente. Claro que sí. Está ahí. Lo prueban un palo. Bien. Bueno. Vamos okay. a, vamos entonces, señores, a recibir en este momento a nuestro querido hermano, nuestro hermano de otra madre, Willy Hierro, con quien vamos a conversar brevemente. Vía Sky, ahí está nuestro querido Willy. Buenos días, Willy. Buenos días. Buenos días, buenos días, Yeljan, buenos días, Francis. Para todo ese equipo sí, se espectacular se que cada mañana... Nos brinda este exquisite de noticias a nuestro gracias. pueblo y a toda la región. Mira, me sorprendiste con esa cámara. Qué bien te ves. Ah. Pre... No, pero una imagen magnífica. Una imagen 4K. Sí. <risa> dime, dime, <risa> Willy. Y Mira. Este, este invento tuyo de, de, de ese video y ese, esas letras. Cuéntanos de eso. Fíjate, esta es una canción eh, netamente franco macorizana. Nosotros tenemos un tiempo que estamos realizando eh, una recopilación, diría yo, de canciones inéditas de aquí de San Francisco. De hecho, comenzamos con Luis Chabebe, que grabamos ya el tema San Francisco, que fue un tema muy bien logrado también, como este que estamos haciendo. Este tema es de Tito Rodríguez Conde, eh, primo de, de, de, de Don Tato, que en paz descanse, eh, eh, fa, salen familia ellos, son primos. Primo hermano. Y realmente, sí. Eh, y sí, hermano también de Jocelyn Conde, esa familia honorable de aquí de, de San Francisco de Macorís. Y ese tema yo lo conocí realmente en el programa de Lourdes Sánchez. Yo siempre eh, veía su programa de ella y me llamaba la atención esa canción. Y después que grabé el tema de Luis Chávez, me digo yo, oye, eh, hablé con el maestro Hierro, digo, mira, vamos, vamos a ver de qué manera podemos... Eh, grabar esta canción también y ir recopilando algunas canciones de Pedro José Mendoza de Rafael Ignacio que fue el que, grabó, el que, el que compuso el Night, aquel tema que grabó Johnny Ventura sí. y me viro, y me viro, viro Night y me vuelvo a virar exactamente, está también eh, Luis Castillo que es uno de nuestros grandes compositores eh, inéditos de aquí de San Francisco de trompeta el mismo Malico Malico y su guarachero. Malico tiene composiciones preciosísimas. Entonces la idea es eh, eh, Ernesto Camilo, mi primo, eh, que reside en Estados Unidos, que es un patriota franco-macorizano. Digo es quien que no la, la, nadie, la, nadie lo conoce por Ernesto. Es Muné. <risa> Muné es quien toma la iniciativa. Nuestro, y querido amigo, Willy, vamos a grabar eso, yo te voy a apoyar con el video, Habla, eh, busca a quien lo vaya a hacer, digo yo, mira se me el, el único rato. tipo que yo confío es en Manny, aquí en San Francisco para hacer un trabajo de esa altura es un trabajo que, que enseña eh, nuestros monumentos enseña nuestras raíces nuestra, nuestra mejor cara vamos a decirlo así, sí. y de hecho creo que él hizo un trabajo excelente y quiero dar las gracias antes de todo a mi hermano mi compadre Julio Vargas, que realmente también se ha hecho dueño de este trabajo y le ha estado dando una cobertura espectacular, tanto en el Canal 49, en el Canal 10, en el 12, en el Canal 8. O sea, tenemos una cobertura total de este tema, porque realmente es una cara de San Francisco de Macorís. Así es, así es. Te felicito por ello. Excelente. Interesante. Gracias. interesante. No solamente la interpretación, letras, sino también las imágenes espectaculares. Gracias. El, el, el arreglo original de esta canción la hizo Bienvenido Bustamante en aquel okay. tiempo. Eh, una autoridad, un, una arreglista de alto fuste. Y, mm. y realmente el maestro lo que hizo fue adornar y ponerle elementos eh, de ahora. Mira, Pequi, sonidos Pequi. de ahora y esas cosas ahí. Claro, se logró un buen trabajo porque nosotros lo hemos hecho con mucho amor a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Me ¿Te dicen te que, la, que la chica del saxo es hija de Daco. Es hija de Daco, que Ay, ella es estudiante de, de, de, de saxofón. También <ríe> está la niña del violín que estudia también eh, violín. Sí. Ahí está Quitespuela. Ahí está esa señora que, que sale con el café sí. en el parque Duarte. Esa señora tiene 50 años vendiendo café ahí en el Parque Duarte. El padre de ella era, era limpiabota, en los inicios, ya tú sabes, entonces ella ella iba niñita, lo acompañaba, y vendía el café, y ya. se quedó, y, y ahí está ella, y el día que estábamos filmando, yo me quedo observando, le dije, pero qué, qué estampa más hermosa, vamos a firmar a esta señora, porque sería algo bueno, está Antonio María, está eh, eh, José, de la... la eh, José Díaz de los de lo Fríos Fríos. Un emblema de nosotros también, <ríe> el doctor Meirele, que Eso. representa la clase médica, eh, bueno, la gente de la del Polo, eh, también una familia emblemática, ahí está Pequi, que Pequi <ríe> es uno de los de los asiduos visitantes sí, sí. De, de, de, desde sus inicios también. Ahí, no estuve, con... ahí pude yo haber aparecido, porque yo me, sent, me siento en esa mesa siempre, pero sí, hace tiempo lo que sé. lo dejé, por sí, mis obligaciones en la justicia. Yo lo, yo lo sé. Entonces, fíjate, la, la idea de este trabajo, hay, tenemos un documental donde sale eh, nuestra, nuestra decana de la comunicación, Lourdes Sánchez, también sale eh, eh, el, el hermano de Tito Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn sale también hablando de la vida de su hermano, de su, de su familia y de todo eso Ahí, en la canción dice de un sueño que él quería realizar, yo le hice la pregunta a Jocelyn y me dijo eh, el sueño de él era ser piloto y lo fue él se hizo piloto se fue jovencito de aquí de San Francisco de Macorís, como a los 17 años se fue a la capital y esta canción pienso que es una joya y la idea es eh, recopilar artistas, Franco Macorizano, Jacqueline Esteve, Diomari, Adalgisa Pantaleón, Chino Homa, eh, Lino Palma, eh, bueno, una serie de, de, de, de todos los artistas que han hecho historia y que han representado nuestro pueblo a nivel nacional e internacional, y preparar esa producción y que cada artista de eso lleve una canción en su mano y que podamos proyectar ese trabajo, que fue un sueño de Luis Valle del Rosario Pero, que siempre hablábamos de eso y de William García también sí, William García él soñó siempre con, con ese tipo de cosas y después Amado José estaba como, como involucrándose ahí con William también tenemos una deuda ahí con, sí, de darle Willy, seguimiento ¿quién estuvo a cargo de la dirección eh, de fotografía eh, de este eh, videoclip? ese <risas> es eh, Manny Media Manny Manny. Manny Media Mani, Mani, su trabajo, ese, ese trabajo lo pusieron en esta semana en un canal eh, de circulación nacional y, y, y ellos hablaban de, de la fotografía. Eh, Mani, Mani se involucró de tal manera en este trabajo que él dice, Willy, yo tenía tiempo y quería hacer un trabajo de esta magnitud, porque estas son cosas que realmente valen la pena proyectar. Me dio mucho sentimiento eh, no poder mostrar nuestro río Jaya, nuestro, nuestro Cuaba y, y esas cosas porque los depredadores ustedes saben que han acabado con eso y, y hemos hecho un desastre y yo espero que en alguna vez podamos restaurar nuestras montañas y nuestros ríos y ver de nuevo un, una circulación de ese hermoso río que fue el río Jaya. Bien Willy, te agradecemos infinitamente tu participación, que nos explicara cómo se desarrolla este proyecto y además tu intención de continuar por esta misma vía. Yo pienso que eso es necesario. San Francisco necesita difusión en ese sentido, en ese aspecto. Así es. Así es. Así Muchas es, gracias, es, hermano. Así es, es Macorís, <risa> con su definitivo. Así, así es. es San Francisco, con su vieja ermita. Haya sí. y Río Cuaba bañan sus praderas, con sus... Margarita Excelente, excelente, excelente. Gracias, gracias. gracias a nuestro <risa> querido hermano El artista, Willy Hierro Que ha estado con nosotros explicando Este proyecto de Así es Macorís Adelante, John Gerián Lanti. Sí, es excelente este trabajo De nuestro amigo Willy Y er, de y todo Man, el equipo Man. Saludar a Manimedia eh, Manuel Paulino Fue miembro de, esta, de la gran familia claro, A ah, Henry